Muy buenas chicos y chicas de YouTube Estamos aquí en un nuevo video Este será lo que se viene siendo Pokémon Episodio 1, 2, 3, 4, 5 Episodio 5 En el anterior episodio como os vieron eh, Lo terminé así de la nada Resulta que llegó streamer O sea me abrió la puerta así de coñazo de repente Y yo como que eh, Hasta la próxima Vale, ¿Dónde habíamos quedado? Chicos, legal, ¿dónde habíamos quedado? No, no, no, en serio, en serio, ¿dónde habíamos quedado? Porque legal no me acuerdo Pero, Ven, ahí, chicos, tengo que revisar para saber dónde, dónde habíamos quedado Porque no me acuerdo No, a ver, ¿en qué ciudad había quedado? Bueno, resulta que el tipo es de... Yo... mm, vale, señores. Pues creo que más o menos sé dónde quedé. Más o menos, más o menos. No les puedo decir que sé porque... Pero si no me falla la memoria, estamos en Carmín. Ay, what the fuck Pues de verdad ni idea, ni idea No me acordaba si había guardado la partida o no Bueno, ya estamos aquí señores Eh... Vale, he perdido el hilo de todo lo que hacía porque de verdad no sé, no sé. No sé qué hacía, no sé qué estoy haciendo. Estoy perdido. pero lo primero que sé es que tengo que ir con este tío. Este tío me da una caña de pescar. Ok, este tío me da una caña de pescar. Vale. Eh, luego hay que ir... A la casa de este tío a Hablar con el viejo Bueno, esto es una historia rápida Ajá. Bueno, me da la razón de que el tipo me da un bono de bicicleta Ok Vale los que vayan a entrar a esta casa Les digo que tienen que tener un Esperrón, ajá, eso No, no tengo perros, niña. mía F tiene un Pokémon ahí rarito Todo fachero Este sí no sé quién es Ah, no, no, no no es Nada que nos importe Vale, chicos Ajá, ya los que tienen que hacer desde aquí Es esto Venir para acá, para el muelle Entrar. Ok. Uy, desearía tener surf en estos instantes. Nunca he navegado esto, siempre lo he querido navegar. De pana. Bueno, ya nada. Andan no, para el sótano, no para el sótano, para el sótano. Uy, es que todo el mundo pelea con todos. Ok la cocina nos encontramos esto y por aquí nos encontramos vallas creo, valla cereza, ah no, Atania, valla cereza, cereza, ajá, y vaya Meloc. Estas vallas le dan a los Pokémon para regenerarse, una cosa así, no me acuerdo bien. Bueno, lo cierto del caso es que aquí nos encontramos con nuestro rival Floren. El que nos va a montar pelea de inmediato. Bueno, me la juego. Ahorita está nivel 17. Ahorita está nivel 17. Nah, guarda 19, ya me llega. Ascuas. Quemado, oh, papu. Ay, no puedes ir. ¡Ah! No puedes ir de un gato <risa> vale vamos a verme la juego me la juego es que chico no puedo grabar demasiado porque estoy editando haciendo de todo ay no cambié pokémon ser imbécil ser imbécil ay defensa ok Ay, pero ¿por qué uso arañazo, güey? Ay, no. Ya me quedó a 10 de vida. Ah, no. Ascuas, con este me lo acabo. Con este me lo acabo. No. Me apereza que tan arrecho vencer. Ah, no. Con lanzallamas sí. Con la lanzallamas sí se vale. No o sé, sea, ya me si sí me lo acabo un carajo. Bueno, ya señores, hasta ahí creo que llega. Ay, no, tiene más. Tiene más, tiene más. Bueno, señores, hasta ahí creo. ahora le hacemos un masaje al viejo este mamá tirao ok uff gracias yo me siento mucho mejor quiero meterme me tiene que para a mostrar necesito Se estoy si toma este enseñamiento, estoy cortando Ahora lo que hacemos es largarnos Ya no hay nada importante que hacer aquí O sea, los demás cuartos no tienen nada, nada que ver O sea, no es nada importante Son entrenadores que te buscan pleito Se piro el barco Se fue Ahí dejé a Dom No, apoyo, apoyo por aquí voy a tirar a Bueno, señores, ahora lo único que nos queda es hacernos los pros. Para pasar este gimnasio. cierto. Este es uno de los gimnasios. Uno de los primeros gimnasios más complicados de todo Pokémon Rojo Fuego. ¿Por qué? Ten uno. O sea, es como el número 5, pues, de lo más eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 35, 40, 40 35 Ok, vamos, rápido, rápido, rápido Mire, ¿qué consejo. Yo no soy usar a Raticate O sea, así Pokémon es así Lo que pasa es que fue lo primero que me encontré Y es lo primero que voy a usar Ok, vale, yo sé Que tengo que pelear Con todos estos güeyes eh, pero me los cargo a todos Chicos Yo porque soy un tramposo el carajo Pero de pana Ok, yo voy a guardar partida Porque yo soy un pro Minecraft Y me dicen Según este wey El botón está al lado Eh, yo no lo había curado Pero bueno, bueno, bueno No Lo ad Lo tocho Ok, vale, vale Sabe, no me la juego ahí rapidito, me lo acabo. Si sí, sí, vamos a terminar con esto rápido, que me dio hambre nocturna y tengo que ir a hablar con los muchachos sobre arbanas ult, ultra, ultra, eh, ultra mc, necesitas unas cosas en el servidor. De Discord y eso y bueno Como saben yo soy el El más pro de ese servidor Y pues Nada chicos, no Bueno hasta aquí el vídeo La verdad no, no tenía ganas de grabar hoy Pero bueno ya saben cómo se pasa ¿Dónde están las primeras cerraduras? Creo que ahí están las primeras cerraduras ¿What the fuck? Bueno nada chicos Ay, No me toca pelear Buenas chicos hasta la próxima. Chao.